Voy a comenzar explicándoos cuáles son los pasos correctos a la hora de diseñar una isla y es que es súper importante que las zonas por las que vamos a transitar tengan el espacio suficiente. A nosotros nos gusta marcar como una línea roja en los 90 centímetros porque sabemos que en esa distancia podemos pasar fácilmente incluso dos personas cada una en una dirección. Dani, una cosita. Este proyecto es la solución perfecta para que nos expliques un poquito más sobre qué medidas son las ideales para una isla o una península. Cuéntanos más sobre esto, por favor. Bueno, realmente no hay una medida exacta para diseñar una isla perfecta. Fíjate que yo empezaría por el final, ¿no? Como acabo de decir. Colocaría dentro de la estancia los pasos adecuados a cada lado y el espacio que me quede libre ahí intentaría optimizar, aprovechar al máximo la isla, como hemos hecho en este proyecto. Que, por cierto, hace un un momento. Te acabo de decir que era una península. No, es una isla. Si no lo has visto, dale para atrás en el vídeo.